que las cumple, esos eso objetivos los cumple, Porque pero los cumple el... también que sigue subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, y lo vemos en estas instancias. el partido de ida no jugó Marzo? No, no juega un gran partido. No, ni hoy tampoco. Y, y, y anota, ya anota un golpe que que fue la.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 Sí, seguramente tenemos muchas cosas para mejorar en el próximo semestre. Estoy muy contento por el trabajo que hicieron, sacando los 15, 20 minutos del primer tiempo allá en, en Torreón. Después el equipo fue otro y, y fue el que intentó ganar todo el tiempo, todo el tiempo fue a buscar el partido. Aquí desde que arrancó el partido fuimos a buscarlo, con la idea de ponernos arriba en el marcador. Eh, pues aplaudir la actitud. ¿Tú consideras que este es el equipo de mayor jerarquía y al que se le podría pues, poner esa etiqueta de favorito? No lo tengo que decir yo, no pasa porque lo digamos nosotros. Sabemos la institución a la que pertenecemos, sabemos el, el liderazgo que tiene este, este club, lo que ha hecho en muchos años, eh, pero no lo tengo que decir yo, eso le corresponde a ustedes, los medios, a la gente. Nosotros vamos a ir, como se los dije, paso a paso, Bueno, el piejero era inteligente, se lava las manos y dice, lo tienen que decir ustedes, la gente, el público, los medios, si somos el equipo favorito o no somos el equipo favorito. Sí. Sí. Sí lo es. Sí lo es. Bueno. Perfecto. No, pero además con, con el equilibrio que se ha confirmado, equilibrio de fuerzas, empezó muy floja la liguilla, ¿no? Hay que recordar que hay dos partidos del miércoles. Uf, terrible. Espantosos para hacer liguilla, ¿no? Sí. Pero ha ido ascendiendo. Y con lo que están haciendo los Pumas, el Atlas, bueno, to en toda la campaña... Y Tigres y León, cuyo potencial ya se conoce, ¿a quién señalas como favorito? Sí es cierto, Tigres y León, en teoría el que avance ahí saldrá como favorito en la final ante el que sea pero ya no puedes descartar a ninguno para campeón. Oh, no. O sea, se ve más equilibrada que nunca esa liguilla. Y me gusta lo de Almada, me parece certero su diagnóstico. Yo vi al Santos Laguna jugando como pudo ante un adversario con más argumentos. Es cierto, se pone 2-0, pero ahí empiezan a jugar los Tigres en el de ida, ¿no? Y después ya no te dejan jugar igual cuando bueno, los Tigres curioso, funcionan bien. Roberto, que te, diga... te podían hay... haber empatado en Torreón, ¿verdad? Claro podían haber empatado. Hay que reinventarse. ¿Quién? Almada. Bueno, no, no sé si, si se refiere a él mismo. El Santos Laguna es de los equipos que, que mejor se ha reinventado desde hace varios años, ¿no? Es increíble cómo salen jugadores, llegan otros y sigue siendo un equipo de competencia de liguilla. ¿no? Además, un equipo que sabe jugar las liguillas. Hoy simplemente cualquiera pudo quedar, quedar fuera. Si, si puedes pensar que pudo atacar más eh, el, el, el Santos, lo que dice Mario Bueno es que lo decimos porque cayó el golazo de Salcedo, pero sí. ¿qué llegadas tuvieron los Tigres? Con todo el arsenal que manda a la cancha sí. Herrera, ¿en dónde están las grandes llegadas de Tigres? No. El Santos estaba controlando el juego, trataba de salir jugando, simplemente viene el zapatazo, el golazo, que define las cosas. ¿no? ¿En qué se equivocó Almada, Mario? ¿Se equivocó? En eso, en eso porque es un equipo joven, como muy bien lo dijo, pero no tiene recambios, revulsivos, no tiene jugadores que en verdad te desequilibren. Tiene obsejo. Tiene a Lozano, este metió Lozano, a Taubán, es este metió a, a González. Ah, sí. Es decir, bueno, sí, tiene no. otras armas. Es otro bueno, plantel. Como pues, es otro plantel, pues, sí. pues defiéndete mejor, es lo que no me gustó. Es decir, confió demasiado, Ah, meto a Lozano y meto el Osejo. Espérame, tenía a, a un carrillo, un chico carrillo que juega bien, pero es un jovencito. A, a, al mismo Rodríguez, al Central Rodríguez. Al Central, de, no, de nada más, mete a Rodríguez, se hace una línea de cinco y me defiendo y a ver, vente. Porque lo que dice Roberto tiene razón, no es tan claro, Tigres pero sus jugadores por sí mismos hacen goles. El diente, Guiñac, Carlos González, eh, Quiñones, por favor, Tobán. Se la jugó con todos ellos, con un volante defensivo, de lateral izquierdo con Aquino, es decir, ¿con quién defendía? Un volante defensivo que se le lastimó de inmediato. Le lastimó. Sí, Recién hechos los cambios, Pizarro de inmediato sí. dice, no puedo, y entra Dueñas que también Bueno, es, garantiza. Acababa de salir Carioca. Trabajo. Sí, acaba de salir. Hazme el favor. Es correcto. Bueno, pues los Tigres están ahí en semifinales, como decía Paco Gabriel de Anda. No sé si sean favoritos, pero sí es un equipo complicadísimo. Claro que es complicadísimo, porque además de que tiene calidad, eh, no es fácil para Miguel Herrera o para cualquier técnico llegar a un equipo que tenía una tradición, que ya tenía un sello. Por cierto, un sello. el único técnico mexicano en la Liga. Sí, por cierto. Por cierto, sí. bueno, ya, ya, por, ya por lo menos hay Muy cuatro, meritorio. el 25%, <risa> Muy meritorio. hemos ido aumentando el, sí. cuarto, el sí. porcentaje. De acuerdo, pero pero pero llegar a un equipo que tenía el, el sello de, del Tuca Ferretti. Se lo cambió, se lo fue cambiando bueno, poco a poco. Fue agregándole cositas, ¿no? A, a Guido sí. lo ponía este de delibero de eh, con línea de cuatro, con línea de cinco, eh, buscando buscando opciones, Guiñaki estuvo mucho tiempo lesionado, eh, no es van, fácil, que, que que vaya mucho vaya tiempo y que este este con fuera. Miguel Herrera. El ¿no? ¿Te que, habla? que hizo. Sí, te habla te habla de que ya hay una muy buena relación con Miguel. Y claro que pones a Tigres como favorito. Porque León puede ganar, habrá que verlo de Atlas, a ver, hay que ver hasta dónde le alcanza Pumas. Yo sí pongo a Tigres como favorito, porque además de tener mucha calidad, tiene un técnico con mucha experiencia que es ganador. Y el estar prácticamente eliminado y que hagas un gol en los últimos minutos es una inyección de ánimo que en la liguilla es fundamental. Yo creo que le encontró la mejor posición a Pizarro. ¿eh? A mí me gusta mucho más Pizarro haciendo esto. El de hoy es un partidazo, porque la central de Tigres es, eh, tiende a desordenarse, ¿no? En la, no, isla la fue la, la salida, en más la clara. Fue salida la, es más clara. Con Pizarro. La central en arranque, claro. Salida más clara, pero sí. además ubicas a los otros. Sí. La, la lectura del sí. juego es, es, es otra cosa, ¿no? Y, y, y no era fácil modificar en un equipo que tenía... 10 años jugando sí, a lo mismo sí. y con magníficos resultados. Sí, ¿no? sí a eso sí. me refiero del diagnóstico, porque le dio velocidad a un equipo que ya no era tan, tan rápido, es decir, ya era lento. Sí. No, le cambió Ahí la, le, la le da Más velocidad. profundidad, le, más la, profundidad. le, le da rápido. velocidad. Le cambió la posición a eh, Aquino. No, es correcto. General. Metió sí. una línea de 5, le di, fortalece a los laterales volantes, al Chaca, Aquino. Es decir, le dio eso. Eso es un diagnóstico muy difícil. Sí. Sí. Y él, yo creo que es con todo respeto para todos, es el más preparado ahorita, el de más experiencia en esa liguilla. Se, se ve el intento, el de más experiencia, sí. Sí, se ve el intento muy claro desde hace rato y ya está fructificando, de elaborar menos. E ese cambio lo viste de inmediato con Herrera, o sea, no jueguen, elaboraban muy bien con Ferretti, pero eso hacía también que en la parte final se tornaran más predecibles. Con Herrera desde el principio era, vamos a profundizar, vamos a atacar más rápido, con muchas imprecisiones. Sí, transitaba muy rápido la línea han, media media. han ido mejorándolo. sí. sí.